El derecho al olvido empezó la vacunación libre para mayores de 18 en provincia. Roberto Feletti acordó con supermercadistas precios cuidados congelados por 90 días. El actor que interpretó al capitán Kirk de Star Trek viajó posta al espacio y un sismo se sintió fuerte en el calafate. Un poco trambólico. Otro día más en este hermoso y sacudido país. ¡Mira, cariño, mira! Seguramente más de una vez borraste alguna publicación o archivaste una foto o video en las redes sociales. Pero, ¿qué pasa con nuestra información en la web? ¿Se puede eliminar el contenido que nos perjudica? En estos casos interviene el derecho al olvido. Es el derecho que tenemos de que... Internet se olvide de cierto contenido que hay sobre nosotros en Internet. En agosto de 2020, en Argentina se aplicó el derecho al olvido contra Google en un caso resonante. Natalia De Negri, actriz y conductora, logró que toda su información referida al contenido televisivo sobre el caso Coppola sea borrada de Internet. Acá siempre hay un, un tema de que hay una tensión, ¿no? Siempre entre el derecho al honor y a la intimidad. Y, y por otro lado también el derecho a, a la libertad de expresión. Otro caso que sentó precedente fue el del doctor Fabián Tuizús Galvez, quien demandó a Google por indexar en sus resultados de búsqueda imágenes y videos con información falsa referida a que no era médico ni dermatólogo y que tenía denuncias por mala praxis. El doctor Tuizús sufrió durante cuatro años daños y graves consecuencias hasta que en 2019 la justicia federal obligó al Buscador a eliminar y bloquear el contenido. Mirá, mirá, ¿Y quién te burlaste. ¿En qué casos es aplicable el derecho al olvido? Como siempre, traemos invitados con mucha información archivada para despejar dudas. Impre Impre Impre de ¡Sí! Arranca Fuego Amigo Un programa que te mueve el piso eh, Escúchame, Yumi ¿El tema lo no elegiste vos? Sabes que no? Pero podría haber pasado, ¿eh? Yumi, a ver, mia, subí el volumen, Yumi, bailar. ¿eh? Esta sí, esta sí que es de la... tu No, no, no, ten bien. ¿O no? no? No, no, no, no, está bastante posterior. Ah, bueno, bueno. Bueno, ¿cómo andas? Eh... Bien, bien, todo bien. ¿Sí? Vamos a hablar de un tema... ¿Querés borrar algo de internet sobre tu vida? Eh, no, no. ¿Seguro? Pero conozco mucha gente que sí. ¿Vos? No, yo estaba pensando que quería borrar. Sí, no, no me gusta cuando ponen mi nombre y ponen cosas que, asociadas a mi nombre, no sé, Catalina, Elia, padres. ¿Qué les importa a mis padres? Si mi vida privada es mi vida privada. Bueno, ¿y podés borrarlo o no? No. Es lo que busca la gente y está ahí. Eh. Bueno, va a haber alguien en un abogado que por ahí te ayuda eh, a borrarlo. ¿Eh? Vamos a ver, a ver va. vamos a ver. Vamos a ver porque ha logrado muchas cosas de mucha gente que quería borrar cosas de su pasado que quería mantenerlo en la privacidad. Exacto. A ver. Les contamos de qué vamos a hablar. Venimos el domingo, hablamos de compartir fotos de niños y niñas, de nuestros hijos, de nuestros hermanitos, alumnitos en Internet. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la huella digital que se va creando desde chicos en las distintas redes sociales? El lunes hablamos de las estafas digitales y también lo mismo. ¿Qué nos pasa con los datos que dejamos a veces... Eh, intencionalmente y a veces no en la red y que podemos ser víctimas de estafas. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de aquella información nuestra que subimos de forma intencional a Internet, pero que hoy quizás nos duele y ya no queremos que esté. Y también de aquella información nuestra que otros subieron y que nos hace daño... ¿O que otros subieron y que directamente es mentira? Vamos a hablar de conceptos como fake news, de conceptos como el derecho al olvido, algo que en el mundo más desarrollado se discute muchísimo más y que acá se discute poco, pero tenemos a una de las pocas personas que sabe de verdad sobre el derecho al olvido, que es Leguizamón. Y vamos a hablar del caso de Cristina Kirchner, de Natalia de Negri, y tenemos casos e historias en primera persona. Así que saludamos también a Mayra y a Eli. Buenas noches, tal, chicas. Tal. Y presentamos a nuestros invitados. Simplemente quería decir que hay muchas fake news, que hay muchas generaciones que se valen de internet y de las redes para inmovirse de información. No todo el mundo va al diario papel, eso ya es algo viejo, y hay poco chequeo. ¿eh? Y muchas veces, como decía Cata, muchas fake news se toman como reales. Y se mantienen ahí en internet, y quedan, y quedan, y pasan las generaciones, y a veces se toman como reales. Y de hecho, muchos periodistas... Muchos colegas, y a veces nosotros también metemos la pata, reproducen eh, información falsa. A veces deliberadamente, a veces simplemente meten la pata. Bueno, hay que tratar de evitar eso, y también de eso vamos a hablar esta noche con los siguientes invitados. Los paso a presentar. Está eh, Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, en defensa de los derechos fundamentales... Está Martín Leguizamón, especialista en Derecho y Nuevas Tecnologías. Lleva ganados 77 juicios a Google y Yahoo. Y está Fabián Ignacio eh, Tuizusque eh, Galvez, que usted fue en el, en el informe recién veíamos la presentación. Médico, cliente de Leguizamón y que demandó y le ganó a Google por... Da Hay que ganarle a Google, ¿eh? Hay que ganarle a Google, hay que ganarle. Bueno, eh, la, cara, la cara del doctor, ¿qué no, quiso decir? No es complicado. ¿No ¿Ah, es no? complicado? No. Ah, está agrandado. Está agrandado <ríe> el, el doctor. Los resultados me dan la razón. Ah, bueno, bueno ¿cuántos, ¿Cuántos juicios le ganaste? ¿77? A la fecha, 77. 77. ¿Y todos por borrar información que nos hace mal? Hay de todo y, y primero me gustaría aclarar algo con la presentación con respecto al derecho al olvido. Sí. Porque hablaban del caso de Natalia De Neri, donde señalaron que la justicia ordenó borrar todo y no es así. Parcialmente, ¿no? Parcialmente y estableció una fórmula muy inteligente precisamente para balancear todos los derechos, para que dijeron, va, va a borrar toda la información de internet. No, es, no es así. La información va a seguir estando, se va a proteger el derecho a la información y la libertad de expresión, pero en este caso, y la justicia dijo, se desprotegió durante 24 años la honra y el honor de Denegri, es hora de protegerlos, pero solo con una fórmula, Natalia de Negri, Natalia Ruth de Negri y Natalia de Negri caso Ya Coppola. te metiste en este caso, así que recordemos un poco qué fue el caso de Natalia de Negri, eh, para quienes sí, están escuchando acá qué pasó y por qué eh, vos la empezaste a representar y qué pasó en la justicia. Y sí, quería decir pero... lo siguiente, doctor, pero por ahí somos más grandes muchos de nosotros, pero pasó hace 25 años. Exacto. Por eso me gustaría refrescarlo para mucha gente que por ahí no tiene idea de qué estamos hablando. Bueno, el derecho al olvido es básicamente eso. Uno de los requisitos es el paso del tiempo, la pérdida de, del interés informativo y periodístico, y por otro lado, cuando afecta a la honra y la intimidad de las personas. Y distinto a las falsas noticias, debe ser un hecho que ocurrió, un hecho cierto. ¿Podemos contarlo en dos líneas? Sí, Natalia, eh, siendo menor de edad, participó... Recuerdo en el caso de Coppola que a la mañana se ventilaba en Tribunales de Dolores y al, al mediodía en un programa de televisión. Siendo menor de edad, hay que recalcar que fue víctima porque era extorsionada, amenazada para que vaya al programa. Y ustedes se imaginen hoy en día un programa de ese tipo con una menor de edad. Sería un escándalo nacional. Sí. Y básicamente lo que ella pretendía, y a mí me pareció lógico desde el primer día que la escuché, es que ella no quería que sus hijos, que están creciendo, eh, puedan ver esa información, que en realidad no tiene interés periodístico ni interés público, distinto el, el caso en sí. Y se planteó así en la justicia y la Porque justicia... ella además cae, vive en Estados Unidos... Es sí. ganadora de un montón de premios Emmy... Conductora además, de un programa solidario hace muchos años... Además, ¿no? además. Y... pero lo que no sabe mucha gente... Y a mí esto me preocupa hace tiempo... Es que de la causa Coppola II surge... Que fue la real víctima <coughs> de toda esta situación... Le, la durmieron, eh, vivía amenazada... Todo esto la, generalmente la gente no, no lo conoce... Y yo tuve que estudiar todo eso para poder demostrar a la justicia que era una injusticia... Valga la redundancia, que era una injusticia justicia... lo que estaba pasando con, con todo lo, lo que dijo la, la justicia civil, que todo lo que pasaba en el programa eh, no tenía contenido periodístico e informativo y que no tenía sentido que siga estando eh, a través del nombre de Natalia. Si ingresan por cualquier otro nombre lo van a encontrar. O sea, eh, básicamente lo que dijo la justicia, bien resumido en criollo, que es... Que a través de la fórmula que les acabo de explicar no se van a entrar a los contenidos para proteger a los hijos de Natalia de Negri, pero si se ingresa por cualquier otro nombre, van a estar todos los contenidos. Muy sencillo. Perfecto. Ahora vamos a ir a otros casos como el de Cristina Fernández de Kirchner, por uh -huh. ejemplo, o a uno de los casos líderes sobre derecho al olvido que lo llevaste vos, que es el caso de una modelo. Pero te queremos preguntar a vos, eh, Fabián, que estás acá... Porque decíamos, no, la única forma del derecho al olvido eh, y el daño que pueden hacer la, la información en Internet no es solamente con información de tu pasado, sino también con información falsa. Vos fuiste víctima de eso. Contanos un poco cuál es tu historia, qué te pasó. Claro, bueno, mi historia es, es bastante dolorosa desde el punto de vista personal. Yo me entero a través de pacientes. Quiero decir que cuando empezó esto, justo hay un médico que tenía... ...muchos problemas legales... ...y la gente acostumbra... ...a googlear... ...que ya se convirtió uh -huh. en un verbo... ...en vez de buscar googlear... ...entonces... Vos sos médico Yo soy médico de dermatólogo... Sí, ...y había un... ...cuasi cirujano plástico... ...un cirujano... ...que en esa misma época tenía problemas... ...entonces... ...a mí me recomendaban... ...en general mis pacientes vienen por recomendaciones... ...son... ...grupos de mujeres... ...o grupo de personas comunes entre sí... ...y me, me recomendaban como hacían siempre qué sé yo, la amiga, la madre, la que sea, me googleaba y aparecía como que yo no era médico, yo había tenido juicios por mala praxis. Eh, al principio yo cuando me entero de esto no entendía mucho qué pasaba, fue como un golpe demasiado grande porque yo soy muy prolijo en mi profesión. Y te habían bloqueado la matrícula, eso también es lo que claro, decía. Claro, también, no, no, que ni siquiera era médico, que ni siquiera era médico. Entonces tuve un principio donde no sabía para dónde arrancar yo por mis, propios médicos, por mis propios medios había buscado eh, un abogado que me pueda asesorar. Mandé esa, una... esa información, disculpame te interrumpa. Esa información, ¿a dónde estaba subida? ¿A una página de qué? Eh, estaba subida en Google. Google? No me acuerdo bien, pero en Google. Creo que era YouTube y, y alguna página inventada. Una cosa muy rara, muy rara. ¿Esto hace cuánto tiempo, perdón? Esto fue hace, creo que cinco años. Cinco ¿la? años. Sí, fue mucho tiempo hasta hoy. Sí. Eh, bueno, como le decía, mandé unas cartas de documentos a una dirección que yo pensaba que era de la Google. Vino rebotada, después angustia, problemas, uno... ¿Qué eh, problemas te genera algo así? Eh, primero, enorme impotencia. Yo tenía... Ratos de enorme impotencia, ratos de enorme odio, que el odio obviamente me, me tranquilizaba. ¿Impotencia? porque ¿De qué sentías? Porque no sabía qué hacer. Sinceramente no sabía qué hacer y no tenía forma de yo llegar a Google. No tenía ninguna forma. ¿Y cómo te afectaba, digamos, en tu vida cotidiana que haya una información falsa y que no la puedas remover? Porque... O sea, yo, yo ya me, me molesta a veces que haya información mía que digo, ay, ¿por qué subí esta foto? Cualquier, digo una pavada, ¿no? Pero me, y encima una información falsa y que daña tu honor. Quiero decir, ¿tus pacientes te decían algo? ¿La familia, cuando se enteran de esta situación? Sí ¿Qué es lo que te bueno, pasaba? Fue, ¿no? me afectó familiarmente, eh, psicológicamente, físicamente. Aparte, como yo me manejo en un grupo más o menos el mismo grupo de siempre, y mis pacientes en general se conocen, era muy complicado empezar a explicar qué es lo que había pasado. Aparte, yo tampoco entendía lo que me había pasado. No sabías quién escribió eso, no, ni el no origen, tenía ni idea nada. Ni idea de nada, no tenía idea de nada. Y un amigo, Adrián Payares, me lo recomendó a Martín. Eugenio, Adrián. Sí, muy, muy bueno. De ahí fue, apenas se enteró del fallo, cuatro años después me, me escribió, se portó muy bien conmigo y gracias a él lo conocí a Martín. Eh, y bueno, hablando con Martín, ya me tranquilizó. Yo sabía, por el antecedente que él tenía de haberle ganado muchas veces a Google, que las cosas <ríe> iban a andar bien. Ahora, pero hasta llegar a ese momento, te Pas pregunto, ¿vínculos, familia, amigos se enteraban? ¿Qué, sí. ¿qué, qué, qué tenías que explicar todo el tiempo? No, ¿Es una información falsa? Mira, yo no sabía muy bien qué hacer. Inés Hernández, que paciente mía, se portó muy, pero muy bien. Me dijo qué es lo que yo tenía que hacer. Ella me ayudó mucho en la primera parte de eh, cómo relacionarme y qué hacer con mis pacientes. Entonces, también tuve una contención de por parte de ella, otra por parte de Martín. Y ahí las cosas se empezaron a encauzar hasta que siguieron apareciendo durante cuatro años la misma noticia. O sea, ¿En distintos lugares? No, no. Eh, siempre, siempre se repetía siempre, en el mismo siempre lugar. Siempre se repetía en el mismo lugar, siempre se repetía por Google, o sea... Era muy raro porque ya había, bueno, Martín después va a hablar de las etapas, pero ya estaba aprobado por el Ministerio de Salud que yo era médico y que no tenía juicios de mala praxis. La Universidad Nacional de Tucumán ratificó que yo era médico y obviamente Google en forma impune seguía este pacientes pasó. En, ese, en ese interín? Muchísimos. Muchísimos. Yo, Yo teniendo grupos de gente, esos grupos, obviamente, algunos te creía, otros no, depende de la confianza, pero es lógico que los pacientes se vayan. Es absolutamente lógico y, y es normal, o sea, si a mí me pasaría lo mismo, un familiar mío, por ejemplo, si el pediatra de mis hijos, aunque ahora están grandes, tuviera ese tipo de de publicidad, yo obviamente desconfiaría. Claro, y el tema es que si la justicia no actúa rápido, que es lo que suele suceder en la Argentina, que te somete pero no te dice si sos culpable o inocente, si hay un delito o no hay un delito, eh, tu honor queda sometido básicamente a quien esté investigando tu caso. Pero por supuesto, aparte ya se había probado. O sea, yo creo que hubo un empecinamiento por parte de Google. Yo creo que... Hubo una, par, una, una enorme burla, no solo hacia mí, sino también hacia el juez, porque el juez dictaminaba una cosa y Google seguía haciendo otra. O sea, yo eh, le agradezco enormemente a Martín y, y creo que gracias a él llegó, después de enormes cuatro años, a buen puerto, porque Martín no. es un perro de presa. Estaba, ...constantemente atrás de esto... A ver, Para, perro de presa quiere sí, decir algo... No, yo, eh, en, el, en el caso Uy, de eso fue muy especial porque... ...después de que todo lo que cuenta... ...cuando la salió la sentencia de primera instancia... ...acapalamos nosotros por una cuestión técnica... de apeló Google... ...y yo no entendía por qué lo había apelado Google... ...porque se había probado todo... ...y cuando llegamos a Cámara y se confirmó la sentencia... Eh, Google al otro día desindexó inmediatamente la información. ¿Qué quiero decir con esto? Lo pudo hacer cuatro años antes y no hacerlo sufrir. ¿Podemos todo explicar lo que, pasó? que es desindexó, Que parece una Elim Elim que... Eliminar Elimin de los resultados de búsqueda. Cuando la uno pone el nombre de sí, él, sí. no aparece esa información Yo quiero que, falsa. Quiero distinguir algo que es muy importante. Porque la gente confunde el contenido de un sitio tercero con el contenido de Google. Google, los resultados de búsqueda, la página de Google es su propio contenido. Aún. O sea, toma... si yo pongo Martín Leizamón y dice, eh, no sé, es mala persona... Eh... No, no me lo ponen porque me tienen miedo, pero no me lo van a poner <risa> no, nunca, bueno, Pero, pero, lo que pero, pero decir... yo siempre pensé que me lo iban a poner alguna vez. Sí, o estafador. Es Martín de... Leizamón le, le es sí, estafador sí, y es mentira. Sí. Eh, eso es, es, es culpa de Google, que esté ahí porque es el, sí, el ni, panel ni, de control, ni, digamos. Ni, ninguna duda. Bien. Bueno, el ejemplo más, más claro de eso es el que vos mencionaste de Cristina. De Cristina Kirchner. Ya vamos a entrar ahí, pero ahora... Te quiero preguntar a vos, Beatriz, eh, quién, o, o, no, no sé si llegaron a encontrar el responsable que le hizo esto a él, eh, pero ¿quiénes están subiendo este tipo de fake news todo el tiempo? ¿Se pueden rastrear de alguna manera cuando es dañar básicamente, destruir vidas de, de personas? Y eso creo que Martín te lo puede responder, es, es prácticamente imposible encontrar el origen de ese tipo de cosas. Aunque también depende, porque este tema que estamos hablando hoy del derecho al olvido sí. viene, digamos, el caso, el leading case, el caso emblema, es un caso de la Unión Europea, que es un ciudadano español de apellido Costeja, que uh -huh. hace un juicio justamente para hacer desindexado de los resultados de Google. Es que ponga es, su nombre y claro. que salga, que deje aparecer la palabra que a él le dañaba el honor, que era mentira. Y el, el problema que tuvo Costeja fue un edicto que apareció en un diario. En un diario, como los edictos judiciales que salen habitualmente en, un, en los diarios, creo que era de hace 20, 25 años, sí. una cosa antigua. Un de informe él. crediticio. Un, era. Claro, un informe crediticio por una, un remate de su departamento. Bueno, era un remate en el cual... Claro, veintipico de años después, un tipo que no tenía ninguna visibilidad pública, cuando él buscaba su nombre, aparecía ese dicto que estaba en el diario La Vanguardia de Barcelona. Uh -huh. Entonces, no siempre la información es de origen espurio, o es claro. eh, o, o el, el caso mismo de Natalia Deregris. Por eso es la diferencia es, entre la falsa noticia y el derecho claro, a la Claro, ejemplo... hay un montón de cuestiones de matices que hay que mirar, porque, Exacto. por ejemplo... El caso costeja, lo que ordena es desindexar, por eso está es muy correcto esto. De, derecho al olvido es casi una cosa que es difícil eh, de definir. El derecho uh -huh. es a ser desindexado el resultado de la búsqueda. Estamos hablando de básicamente Google. de Google. Y, aclar entonces, sí, y aclare aclaremos otra cosa: no es para todos los casos tampoco. Yo creo que hay casos violencia de género. Eh, cuestiones de delitos contra los menores, cuestiones políticas. pero Déjame hacer un ejemplo Deli muy concreto. En esos casos no va vale el derecho por a ahí vida para, para mí, para no hablar muy, mucho en el aire. Eh, sale una información Beatriz estafadora en tres diarios nacionales. Te declaré en La Nación, Infoba, lo que quieras, ¿Sí? Yo demando al diario. Yo claro, bueno, la pregunta es la siguiente. Yo rastreo, <risa> me pongo tu nombre, no Beatriz, problema, pongo tu nombre a Google. en Google y claro, me empiezan a aparecer las noticias que aparecieron en esos portales de diarios nacionales. Si la demanda, ¿hacia quién es? ¿A ¿Google, digamos, que rastrea y te busca esos portales o la demanda es hacia esos portales? Bueno, acá en eso tenemos una discrepancia con, con Martín. Hace años. En principio, en principio, para mí, en un caso tan claro como este, eh, en caso de una demanda, por ya sea por difamación, ya sea una demanda civil o una demanda penal, lo que fuera, uh -huh. eh, eh, si tenés claramente identificado, como sería en este caso... Podés ir contra el, el, el, el origen de la información. Porque lo que hace Google es levantar información de medios de terceros. Y el problema sí. es que si vos ponés en cabeza de Google la responsabilidad, Google no sabe, no, no está chequeando si lo que publica Infobae o lo que publica La Nación es cierto o no. Ahora, ¿por qué es todo contra Google si, por ejemplo, no sé, hay un montón de gente que se llega... bueno a deprimir, que se llega a enfermar, a pasarla mal de verdad, o sea, a, a destruirse de sus vidas con información falsa o dañando su honor o su vida privada en Twitter, muy, en Facebook, en Instagram. ¿Por qué solo a Google y no, no en Twitter? No. Por ejemplo, si difunden fotos de chicas desnudas y se las robaron de un teléfono, por ejemplo, y eso se viraliza. Es muy sencillo de explicar. ...y complemento lo que dijo Beatriz... complementas o te diferencias Porque ponías cara recién... No, no, no, porque en realidad yo también... A ver, yo demandaría a los medios... ...como lo estoy haciendo en casos de empresarios muy importantes... ...y también a Google, porque Google potencia el daño... Eh, aparecen los resultados de búsqueda y es la propia página de Google, entonces yo te los tengo a todos de demandados. O sea, o sea, Google siempre potencia, pero si por ejemplo duda. está se viraliza en Twitter o se viraliza en Instagram. Ahí hay que diferenciar los perfiles, si el perfil es fácilmente reconocible o no es reconocible. Si el perfil es anónimo, yo quiero que tanto Twitter, Facebook o Instagram me diga quién es uh -huh. el que creó ese perfil para exonerar lo de responsabilidad. Por eso es distinta la responsabilidad de los buscadores de las redes sociales. ¿Y el derecho al olvido vale para una información verdadera? Es decir, hay algo sí. de mi pasado sí. que yo no quiero... Aplica Costeja, para eso nada más. Costeja es una información verdadera. Exacto. Costeja es verdadero. Es, está en un diario, es un edicto judicial. O sea, la fuente es un edicto judicial. Sí, o sea cuando que... hay, digamos... Me entiendo yo que hay um, una coalición de derechos, ¿no? De la libertad de siempre, información siempre con eh, el derecho al olvido. ¿Cómo se resuelve eso y quién lo resuelve? Y agrego una cosa, pero que si hay alguna diferencia, alguna distinción pensando en la libertad de expresión, en el caso de que se trate de funcionarios públicos o sí, expresidentes o un famoso, si hay diferencias entre famosos y políticos, y un ciudadano de a pie que vive su vida con el anonimato. Bueno, depende claramente Ahí, ahí entra a, ter, a terciar Este concepto difuso Que es el interés público uh -huh. Es un concepto difuso Porque en algunos casos es muy claro y en otros no O sea, por ejemplo, el tema de Natalia De Negri, me parece que no es tan claro Más allá del fallo, que así lo determina eh, Pero por ejemplo eh, hay, hay casos donde es, es difuso el interés público Si es, Costeja era claro Que ya no tenía ningún interés público una noticia vieja, un edicto judicial, no había ningún interés público ahí, pero, por ejemplo, un ciudadano que de repente se dedica a la política y tiene, hay información de su pasado que puede llegar a condicionar eh, tanto, qué sé yo, cuestiones vinculadas con el resultado electoral o con algún hecho de corrupción o con algún hecho que pueda llegar a ser importante desde el punto de vista de ese perfil público, bueno, ahí hay ...una cuestión de interés público. El problema acá es que ese concepto de interés público... ...es un concepto difuso y que uno de los problemas es quién va a tomar una determinación. Nuestra posición, por lo menos la que hemos defendido siempre, es que eso se debe dirimir... ...en instancia judicial y que bajo ninguna circunstancia se debe dejar que sean las empresas... ...las que tomen esa decisión de si algo es de interés público o no... Eh, porque, digamos, es una forma de trasladarle a las, a las empresas una responsabilidad que no les corresponde. Y de sentar precedentes también, sí, igual ¿no? igual ahí, nos ahí nos... tenemos un grave problema. <risa> porque para las empresas, por ejemplo, acá hay un fallo de la Corte Suprema que estableció la responsabilidad de, lo, de los buscadores de Internet. Y fue más allá y estableció las ilicitudes manifiestas y groseras, que no requieren orden judicial de bloqueo. Ustedes fíjense lo importante de esto. A ver, bajémoslo de la tierra un poco, menos. Muy fácil, con hay cuestiones. Una lesión contumeliosa en la norma. Tratan de corrupto. Para la corte, eso es muy una ilicitud manifiesta. A ver, eh, Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Vicepresidenta, sí. expresidenta, uno sí. pone en Google... Y no, apaga. ya no está más. Bueno, ponía en Google sí. y la, decía que era ladrona. Sí. Cuando eh, la justicia, no sabemos qué va a decir, hasta ahora pero ahora hasta no, ahora no ha dicho nada. nada sobre ninguna de las causas sí. que la involucran por supuesta borraron? corrupción. ¿En cuánto lo sacó Google? ¿En cuánto lo sacó? En cuatro horas. No recibió ni una intimación, ni un reclamo, cuando se dio cuenta de la macana que había metido, sí. lo borró. Lo, lo que pasó ahí fue que eso es el box de conocimiento. Hay distintos tipos de resultados. Cuando uno tira una búsqueda en Google, ve primero los que son eh, sponsoreados, que son publicidad. Después, los que ordena el algoritmo en función de una serie de variables que Los dependen, periodistas dependen, lo sabemos bien porque con el sistema SEO de, que, que ahora todos utilizamos... Ustedes son, ustedes son perjudicados por los grandes buscadores. Utilizamos para Les el aviso, tema de las sino... métricas porque violan sus derechos intelectuales. Sí. Otra de las cuestiones que se está planteando en el Pero, mundo. Doctor, a, a mí me llama la atención me llama la atención que haya todavía gente defendiendo Google cuando en Estados Unidos, su país de origen, los están bombardeando. Miren lo que está pasando con Facebook. Pero ¿es, es eh, una guerra contra Google o en realidad es pensar entre todos? Porque yo de nuevo pienso en que esta información tan perjudicial para, no sé, modelos, para ciudadanos de a pie... Para funcionarios y exfuncionarios, para personas Hay que diferenciar ciudadanos a de a pie como él, que mm. le, le, le, fue víctima de una información falsa y le arruinaron la vida no, durante años. Entonces pienso en eso y pienso que salen distintas redes sociales y digo, no tenemos como que pensarlo más allá. Sabes cómo se soluciona muy fácilmente, Catalina? Sí, porque yo no lo veo ni Con... siquiera discutiéndolo. Ni así. hablar, yo cuando escucho eh, regular me, se me eriza la piel. Marco legal, como ocurre en la Unión Europea. Hay que hacerle cumplir las condiciones de servicio. Todas las empresas tienen normas comunitarias. Ninguna las cumple. Entonces, marco legal, multas multimillonarias. Alemania, por ejemplo, multa de 5 millones de dólares por día si no bajan un posteo de odio y violencia. Y que ustedes, generalmente, las mujeres son A ver, las más pero perjudicadas. Pre pregunto por este quién tema. debe intervenir: es el Estado. Y te pregunto, Beatriz, si hay proyectos al respecto sí, y qué dicen esos proyectos. A ver, el, ¿quién tiene que, eh, que intervenir? Claramente, y en esto, el, la cuestión de regular. Regular no es prohibir, primera cuestión. Uh -huh. Regular es fijar normas. Sí, sí, no es una mala palabra. No es una mala palabra de ninguna manera. Eh, regulaciones hay de todo tipo. Eh, y una regulación puede ser una ley, hay algunos proyectos sobre responsabilidad de intermediarios dando vuelta en la Cámara de Diputados, en el Senado, sí. eso se debatió, no se llegó a buen puerto, no se saldó la discusión y finalmente el proyecto que había tenido media sanción en Senado cayó en, en diputados y no se terminó y, y ahí se volvió quién, a discutir quién ahí. quién intervenía, digamos? ¿Era el al Estado? Eh, bueno, ahí lo que hay es eh, baja con mandato judicial... Eh, lo que decía recién Martín sobre la ilegalidad manifiesta es parte de uno de los considerandos del fallo eh, Rodríguez contra Google. Mismo fallo que pide que el Congreso se ocupe del tema, Exacto. o sea que no ha hecho el Congreso. Uh -huh. y, y cuando si es... no hay no hay ninguna ley, ¿no? Sobre sí. esto. ¿Con qué argumento se va a la justicia? Tenés, eh, un igual un tenés un montón de fallos jurisprudenciales claro. logrados que te dan la cerrada. Lo, lo que pasa es que la gente no los conoce. Bueno, no, por, por eso. eso. Y cuando eh, no viajar eh, no, no, de ningún... un poco a la tierra por la porque siento hay, por que por a veces eh, eh, como que nos quedamos como en un mundo que es muy difícil de comprender para uh -huh. la mayoría de, de los argentinos y para los ciudadanos de a pie. Si podemos hacer, quien quiera de ustedes, sí. un resumen de por qué estamos hablando de esto y por qué nos tiene que importar a todos, a una, fa una familia que nos está mirando en este momento eh, que prendió, vio fuego amigo y ve la palabra derecho al olvido, falsas noticias, justicia. que lo resumo cortito, porque cada uno de nosotros tenemos debemos tener el derecho de la autodeterminación de nuestro perfil digital. Nosotros debemos elegir. ¿Qué somos en la vida digital? No lo podemos dejar en manos de las grandes empresas multinacionales. Beatriz. Bueno, eh, tenemos que, coincido con eso, que tenemos que defender el derecho a la autodeterminación informativa, más allá de lo digital incluso, porque hoy, por ejemplo, hubo un caso que sí, salió en fue la base de datos de Renaper, Rena Rena y eso ya no es eh, Google. Eso es muy peligroso. Eso es otro problema. O sea, es autodeterminación informativa, no solo conta, digital. Contá qué pasó con lo de RENAPER, porque es sí. una noticia muy es fuerte. El, es el Registro Nacional de las Personas, ¿no? Sí, contá todo. Conta el Registro todo. Nacional de las Personas sí. es la entidad pública que administra los documentos nacional de identidad con sí. toda la información que contiene nuestro documento nacional de identidad. No solo el número, sino también el número de trámite, que es esencial para, por ejemplo, tramitar la, la, la aplicación Mi Argentina, Tramitar cualquier cosa con ANSES, por ejemplo, el DNI, el número de trámite, oficia como clave. Tienen nuestra bueno, foto, nuestro la DNI, foto, la, El DNI de, la de los más de 45 millones de personas, por lo menos eso es lo que se dijo hoy. Uh -huh. El RENAPER lo salió a desmentir. Pero, pero, no, Pero, sí. ¿qué pasó? El RENAPER tiene esa información sí. nuestra. ¿Y qué pasó? Lo que pasó fue que alguien apareció en algunos sitios eh, de lo que se llama la Deep Web a ofrecerlos a la venta a poner a la venta los datos personales y todos los datos del documento nacional de identidad de los más de 45 millones de argentinos. O sea, de todos nosotros. Los, de los datos de, de Yumi están a la venta. Su foto, su igual, dirección, todo. Igual, ¿Esto el, es así? Sí. ¿De verdad está chequeado? ¿Esto pasó? y Esto que te estoy diciendo es noti salió noticia. Salió hoy. No, no, yo lo vi, pero después vi una desmentida. Por eso les estoy preguntando, porque me ponen los pelos de punta. Que tengan toda la información de todos los argentinos y se esté vendiendo. Perdón. Perdón, esto es un tema gravísimo y hay Grady, que ocuparse grave. de la, ¿Por qué no están de todos la ciberseguridad. De esto? No, pero pará, volvamos cinco años atrás, cuando asumió el anterior gobierno, una de las primeras medidas que hizo fue transferir los datos de los argentinos, del ANSES, a la jefatura sí, del gabinete, y inmediatamente fueron a Silicon Valley. Sí. Si nos estamos asombrando de esto... Ah, pensemos fue la, una de las primeras medidas de gobierno así que y generó una fuerte sí. polémica el, el, pero el, en definitiva quedó pero ahí pero todo el mundo o sea, se olvidó de datos eso de ¿eh? los argentinos entonces están en no. todos lados están a la venta sí, están bueno, en, no. lados, están venta, sí, están bueno, en de Silicon Valley se, se trafica o sea, se los trafica datos los, de los datos de... sí, están... pasan todos los países del mundo lo que pasa es que hay países del mundo que tienen más sistemas de seguridad eh, donde aprecian el, el valor de los datos aparte es un activo muy importante es el petróleo es el activo más importante ahora para Ustedes dicen que está chequeado que eh, la desmentida no va porque. A ver, para mí es verosímil sí, el... la versión. Yo no, no tengo evidencia lo que de dijo, si es cierto, Lo que dijo o es falso, hoy pero el, la, el la Renaper, es verosímil. Lo que dijo el Renapero hoy que hizo una denuncia a la justicia es que había una persona que tenía la clave para ingresar y que esa persona usó datos de manera indebida, pero que no fue un hackeo, porque en realidad tenía la clave para ingresar. Es alguien, evidentemente, sí, que, alguien que, dentro que del tenía Renapero. acceso. Pero admitieron que están a la venta todos nuestros datos. Admitieron que. Eh, Hubo un, eh, una filtración. Una deep web, bueno, como decías, que esa filtración sobre 44 personas, entre ellos funcionarios, y por esto hacen la denuncia. Pero aclaran que no fue un hackeo, porque en realidad no fue alguien de afuera que entró, sino que alguien que tenía la clave. A esa ver, es la ver, Me gustaría diferencia. saber, porque estos datos se deben traficar, se deben comercializar, no sé si saben los valores, pero ¿qué se puede hacer con estos datos? Claro, que los datos Uf. de Yumi, por ejemplo. Tiene mis datos, ¿qué pueden hacer? A pues, ver. De, eh, por ejemplo, a partir del de ataque de ransomware sobre una cadena de retail muy grande que recientemente fue multada por menos de 300 mil pesos. <ríe> una burla, digamos. Uh -huh. Eh, bueno, pero porque se... hay que actualizar la ley Hay que actualizar ¿no? la ley, sí. obviamente Es la multa mayor de la ley, es una vergüenza Una sí, vergüenza a ver. bien, a, tienen, Volvemos a, a ver, aclarar sí, sí, Tiene sí, mis datos sí. ¿Tiene tu, Depende de qué ¿Por datos ¿Por qué si debo Tener tar... yo? ¿Qué pueden hacer con mis sí, datos? Los datos que le robaron al Renaper de Yumi Pueden usar es tu tarjeta de, ver, de crédito de Pueden conocer tu historial laboral Cuánto uh ganás, por ejemplo Porque -huh. con el DNI y el número de trámite Vos entras a ANSES y en ANSES está todo, está y los, eh, los aportes los que te Schumi, hacen, todos. todos los trabajos históricos sí. a lo largo de toda tu trayectoria, blanco. tu familia, sí, por supuesto, toda tu familia. <risa> todo en blanco, doctor. ¿eh? Pero no sé por qué se Pero son datos muy sensibles, depende del objetivo para totalmente, que se los quiera utilizar totalmente. y se, se manejan después esquemas de segmentación exact, a partir de esos datos. Y eso, eso es lo que peligroso. Por eso creo que es prioridad en el mundo todo el sistema de ciberseguridad y todo el tema o sea, del de tratamiento me, me de datos. A ver, me despertó algo esto que dijeron. No sé si saben sobre este tema. ¿Tus datos? Eh, su, suele pasar. No, no, no, no, suele pasar. Uno <risa> habla... Tus datos ya están en, en el teléfono. El... ¿Sí? ¿Sí? Y está hablo... muy preocupado por tu privacidad, no, no, no, me parece. <risa> <risa> me parece muy bien. ¿Qué te el teléfono? Sí. No lo prendo. Sí. sí. Y hablo con te Cata. Te están escuchando. Hablo con Cata que tengo muchas micrófone. ganas, muchas ganas de hacer actividad física hace muchísimo tiempo que no hago. Sí. Y al otro día me, me aparecen en Instagram publicidades de gimnasios... De porque como versión. lo explicó Beatriz, hay un algoritmo programado por humanos... Sí. Porque son los ingenieros de cada una de las empresas... Que ese algoritmo escucha palabras claves y esa palabra clave... Pero perdón, perdón, perdón. Hagamos una pausa acá. Yo no estoy hablando por teléfono. No, no. Lo estoy haciendo no de necesito. manera presencial. No, no encendí el teléfono. No es necesario. Eso me... Pero eso ¿no? es legal. No, para mí es no. totalmente legal. Es un disparate. Es una, una violación Pero a la privacidad. para usted, doctor... ¿O para la ley es ilegal? Para la ley aún no. Ah. Para la ley aún no. Eh, o sea, lo no pueden depende, escuchar. Depende de nuestra charla, Yumi. Depende, porque plantarte un micrófono o es escucharte, escucharte en tu fuero eh, íntimo, en tu casa. Bueno, es que es de hecho ilegal. lo escuchan. Porque, es ilegal. Porque yo estoy hablando, sin, o sea, no estoy hablando por teléfono también estaría mal que hablando pero, a, a por teléfono. ¿Te preocupa me el, el teléfono? Te tendría que preocupar la batidora nueva, el televisor, sí. no, el aire acondicionado, no perdón, el auto, subís al auto y el auto sabe qué haces, dónde vas, pero, pero, o sea, no, no, no. No se... Eh, si, si se querían preocupar, empiezan a preocupar. La también aspiradora también te empezaba. La aspiradora, exactamente, todos datos. Y a ver, les pregunto esto porque yo digo, en la pandemia No les queremos arruinar el día, pero la pandemia, pandemia Vos no nadie. <risa> nosotros los argentinos le dimos al Estado todavía muchísimos más datos porque teníamos de que, salud. De, de salud, exactamente, les brindamos la, la temperatura que teníamos cada día, dónde nos movíamos, dónde no nos movíamos, el permiso para viajar a la costa. Toda esa información, si me dicen que entraron, todavía no está esclarecido qué pasó con RENAPER, ¿no? Todavía no está esclarecido. Sí. Pero si eh, toman a, eh, entran y sacan datos de los argentinos de una página oficial o secuestran una empresa multinacional que tiene un montón de recursos para tener protegida su privacidad. ¿Qué pasa con los datos de la temperatura de Yumi, de la salud de Yumi de, y de todos los argentinos que estuvimos eh, en mi Argentina en la app Cuidar subiendo durante toda la pandemia? Que me imagino además que debe ser un problema hasta en el mundo, porque los estados controlaron la salud de todos los, los ciudadanos del mundo básicamente. ¿Qué pasa con eso? Deberían tener una protección máxima como la ley así lo dispone, porque es un, un dato sensible. Absoluto. Lamento decirles que ...como todo lo, con las nuevas tecnologías, es todo vulnerable. A ver, ingresaron en, el, en, el, en Estados Unidos, en, en el Pentágono, ilegalmente. ¿Ustedes se creen que no va a poder ingresar en una, una repartición argentina? Lo que sí, yo creo que hay mucho personal con mucha capacitación en Argentina. Entonces, creo que hay que actualizar la ley, creo que hay que tomar medidas... ...para proteger los datos de los argentinos que son datos fundamentales de cualquiera, el famoso, el no famoso, el que camina por la calle, sí. pero hay que hacerlo. Estamos... Ahora, por ejemplo, acá pasaron todos los, los candidatos, tampoco nos hacemos autocrítica de no haberles preguntado, pero digo... Fundamental. Es un no tema esto para es, ¿Por qué es un no tema? De hecho... De hecho es un no tema de... sin grieta, ¿eh? Porque hecho, a nadie le preocupa lo de nuestros datos. es un no tema que es la dirección de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es el órgano garante el órgano de aplicación de dos leyes importantísimas de derechos ciudadanos, la ley de acceso a la información pública y la ley de protección de datos, están bajo la órbita de la Agencia de Acceso a la Información Pública y está acéfala desde enero de este año. Acéfala está. El, el gobierno propuso un candidato que carecía totalmente de idoneidad. Nosotros nos presentamos en la audiencia pública a impugnarlo. Eh, y no hay ni siquiera... Una discusión de decir, bueno, busquemos un especialista, busquemos a alguien, ofrezcámoselo a la oposición. ¿Y, y eso ¿sí porque les conviene a los, los políticos? No. No, lo usa no, no, no, no es un, es, un tema igual, que les interese. Exacto. Igual, yo tema menor. coincido con Beatriz en esto que estamos a Céfalo, pero tuvimos a Céfalo mucho tiempo. Sí. El anterior eh, director nacional de datos personales... Sí. Eh, fue amicus de Google en el, en el famoso fallo Belén Rodríguez. Era como designar a Drácula en un banco de sándwiches. O sea, qué, ¿Qué edad te iba a controlar? Estaba de ¿no? los dos lados del mostrador. Y claro. Entonces, no, esas no cosas fue, no pasan mí, en Argentina. Funcionario, ¿eh? no, no fue No fue en paralelo a ser funcionario. Bueno, pero si es amicus. Digo, pero, no, a ver, pero para, para que no quede que estuvo en los dos lados pero del mostrador. No, no, no. No. Hablando pero un poquito si a, de defensor de, de Amikus, funcionarios y de poder. Entiendo que esto funciona como en cualquier orden de la justicia. En el caso de Cristina Kirchner, concretamente, sí. ¿no? Que se resolvió rápidamente. Eh, la, la desindexación sigue. sí, sigue el juicio. Sí. ¿Ella por qué si está en el caso juicio? de que por la la habían dicho, de curia, exactamente. Por, por dicho de la verdad, ahora eh, me ponen a mí como ladrón. Sí. Yo inicio una demanda. Sí. ¿Se resuelve a la misma velocidad? No. Como siempre, entonces. Exacto. Claro, ¿cómo funciona el la justicia? El mejor ejemplo es el caso de Fabián. ¿Cuántos Fabián? años tuviste, Fabián? Cuatro años, cuatro o cinco años. O sea, Cristina, un día. No, para la. Ojo que ahí hay. El proceso de Cristina va muy bien, pero están con la prueba preliminar. O sea, todavía no hay nada, falta sí, no un montón para todavía. la sentencia. Pero ya lo sacaron. O sea, sí, están ¿Cuál es la diferencia? Si lo pueden hacer en una hora. Bueno, es muy buena pregunta, porque de acuerdo al fallo Belén Rodríguez, como está planteado el juicio. ...y lo sacaron en tres horas... ...ya no hay responsabilidad del buscador... ...por eso yo creo personalmente... Sí. ...que el caso de, de Cristina... ...y ojalá así sea... ...es el que va a man, marcar un cambio... En, la re, ...en el estándar de responsabilidad... ...de los buscadores ¿Por qué? Que en Argentina... ...¿qué pasa? digamos Si fallan favorable hoy, a Cristina... ¿qué, qué ...hoy va a pasar? por hoy... ...para que Google sea responsable... ...lo tenés que notificar... ...que desindexe un contenido... ...si no lo desindexa... ...a partir de ahí es responsable... Sí. ...el otro criterio de atribución de responsabilidad... ...es, eh, es la, la teoría del riesgo... Ya por haberlo publicado es responsable y con que Cristina acredite el daño que le causó la tienen que indemnizar. Perfecto. Pero eso sí. todavía no lo dijo. La o, igual, o sea, igual la corte no dijo eso. No en por Rodriguez eso. Por eso lo la aclaré. La corte descartó pero, la teoría del riesgo de la responsabilidad objetiva pero, y estableció responsabilidad subjetiva. No el de corte. ¿cómo? Que primero bajémoslo hay que intimarlo. La intimarlo para no desindexa responsable. Por, hoy a hoy. Pero hoy a hoy. El fallo de Belén Rodríguez estamos dos a dos, porque hubo una renuncia. Vamos a contar Todo eh, puede el caso cambiar. de Belén Rodríguez, Todo porque ustedes cambiar. están súper metidos sí. y me sí. copan, porque son Así. los que más saben sobre este tema, pero piensen que nosotros, si los políticos no hablan, nosotros eh, nos hacemos la autocrítica de que tampoco que les hablamos les y no sabemos, imagínense, estamos todos afuera. ¿Quién es Mar María Belén Rodríguez y por qué estamos hablando de ella? Belén ¿Qué le pasó? Belén Rodríguez es una modelo... Que la, la vinculaban con sitios pornográficos, como pondría Belén Rodríguez, el resultado de búsqueda la vinculaban con sitios pornográficos. O Se ponían su nombre y aparecían Exacto. sitios porno. Exacto. Y su caso, como muchos otros, llegó a la, eh, llegó a la Corte Suprema. La Corte en, de, de seis casos eligió el de Belén Rodríguez. En el caso de Belén no prosperó la demanda porque, a, a, a criterio de la Corte, habían obrado con diligencia cuando los intimaron. Raro porque habían pagado multas de 50.000 mil y 20 mil pesos, lo que demuestra que no hubo diligencia 2008. Pero no obstante eso estableció la responsabilidad, como dijo Beatriz, a partir de que es intimado y no desindexa nace la responsabilidad. Usted de Usted decía de la doctor virtud. que había muchas causas vinculadas a temas de género. Sí, ¿sí? correcto. Muchísimas. Podemos contar alguna por ahí alguna personalidad más conocida o casos conocidos por el común de la gente. Bueno, todas las causas que están incluidas las mujeres, lamentablemente es una cuestión de, de género. Incluso hay fallos. Pero fallos, hay alguna personalidad conocida pública. A ver, eh, eh, Soledad Solaro, eh, Gaelina eh, carroza ¿se acuerdan? La de Entre Ríos, la, sí. la chica de Entre Ríos. En la sentencia se establece que hubo una clara violación a, a los derechos de la mujer, de acuerdo a la convención de Belén para que, que lo ¿Qué que... ¿Qué había es... pasado? Recuerdo por... Ahí. Todo esto la vinculaban con sitios pornográficos. O sea, la mayoría de los casos que te llegan... Los, los primeros, ahora no, ahora cambió totalmente. Okay. Ahora es por falsas noticias, información... falsa que... noticias y también mujeres que las vinculan a sitios pornográficos. Sí, o que les crean... Tengo muchos casos que... Indexación de videos íntimos, trucamiento qué? de fotografías... ¿Videos íntimos también entra, digamos, dentro es del mismo proceso? Es una ilicitud manifiesta y grosera ah. para la corte. Y, o sea, ahí ya estás. Tira. Aún sin contenido sexual... Solo por el hecho de ser íntimo y una ilicitud manifiesta y grosera. Que no requiere ni esclarecimiento ni valoración. Lo y tienen que bloquear. Pregunto, en el caso, cuando se empezaron a conocer eh, las imágenes eh, la, la información sobre las entradas y salidas a la Quinta de Olivos durante la cuarentena, en las redes sociales, especialmente en Twitter, circulaban imágenes de mujeres eh, que habían entrado y salido y, y digamos perfiles anónimos, subían fotos, también perfiles públicos, eh, de estas mujeres de forma sexualizada. O sea, el, básicamente lo que se viralizaba era que las mujeres que habían entrado y salido a Olivos era porque iban a ser un objeto sexual a Olivos. Eh, las fotos de ellas eran verdad, eran fotos subidas de sus redes, sí, pero, pero no estaban descontextualizados. Que ¿Qué se, esto, esto entra en el mismo lugar, ellas podrían demandar a quién, digamos, si... Si el, el perfil está identificado, sí. al perfil, al dueño del perfil. O sea, si hubo dueño un diputado que subió la foto de una chica ¿Eh? que entró a Olivos... ¿Eh? Eh, ahí no hay responsabilidad con, de la red. Ella, digamos, eh, sin, con poca ropa Exacto. y la asocian a que fue Exacto. entonces a Olivos a buscar sexo, Exacto. ahí... Es un puede claro ver. daño, clarísimo daño. Ahora, si el perfil es anónimo... Y la empresa titular de la plataforma no me da los datos de quién creó ese perfil, que los tiene en tiempo real. ¿Lo tienen? ¿Siempre lo tienen? Perdón, cuando, claro. ¿se acuerdan cuando amenazaron al expresidente de la Nación y a su hija? Uh -huh. ¿Cuánto tardaron en detener a los, a los dos marmota que sí. desde una IP pública eh, lo amenazaron? A ver, quiero ¿Tres horas? quiero otro tema a propósito de lo que dice ella. ¿Qué pasa con la viralización? No? Que pasa muchas veces que llegan imágenes de eh, mujeres desnudas. Sí, famosas y demás. Y eso se empieza a viralizar, incluso algunos portales, algunos portales por ahí más marginales, terminan subiendo esas imágenes. ¿Cómo se acciona judicialmente? ¿O hacia quién se, se va? hacia quién se demanda? Vos fíjate qué importante es Benén Rodríguez, también está previsto. Es una licitud manifiesta y hay que intimarlo, ya sea por un mail, por el, la propia... Las páginas, muchas veces las páginas tienen un contacto y hay que mandarle una notificación para que lo desindexe. Fabián, yo quería preguntarte, digo, después de todo lo que pasaste y que te digo, perdiste pacientes, te complicó tu vida, ¿tuviste algún tipo de indemnización de parte de Google? No, no, ni Estamos nada. en eso, ¿eh? Estamos, sí. el doctor Digo, es porque eso. eso te generó con todo derecho. ¿Cuatro años? Sí, igual... Eh, el, el monto va a ser infinito, no pero también es... a lo que yo padecí, ¿no? No o hay sea... reparación posible no, al daño no de del honor. Y quiero aclarar algo: eh, los abogados de Google sabían que era mentira y lo subieron y lo supieron, perdón, no sé, a los ocho meses y siguieron insistiendo. Yo creo que lo que hace Google es correr las fronteras, no porque me puedan utilizar a mí. ...para eso... ...pero empiezan a correr la frontera... ...¿con qué objetivo? Con, con, ...no lo sé... ...pero es muy fácil para Google... ...mantener una información falsa... ...contra mí... ...probablemente contra vos... ...si en algún momento vos te pones en contra de algo... ...porque... ...yo soy el inicio y soy una persona anónima... ...solo conocía por, por mi profesión... ...pero si conmigo... Eh, ...tuvieron una demora de cuatro años... ...en solucionar el problema los abogados sabían, supongo que a los, ocho años, a los ocho meses o al año ya sabían que esto era mentira. Ahora, doctor, los, con algo más grave, que es importante se... el caso del... Sí. Perdón, ¿se, se suele cuando... indemnizar esto? Sí, obvio. Y los 77 casos fueron pagados. Y, ¿Y cuánto se paga en relación a quién funciona? Vale, ese, ese es otro gran problema. Claro, ¿cuánto, la ¿Cuánto le podrían pagar a él si él pasó cuatro años la arruinar? Yo creo que no, ti, no, no tiene precio. En Estados Unidos es una demanda millonaria. Acá puede ser 300 mil pesos, 400 mil pesos. Hagamos una cosa, porque hay muchas preguntas. Abrimos un montón de ventanas, Televisión. porque obviamente Televisión. son Televisión. cosas que nunca hablamos. Vamos a ir un corte Dale. y volvemos y vamos a charlar un poco más sobre qué cosas podemos hacer para reparar cada uno de los casos. Nombramos distintos casos muy sí, diferentes que nos tra en la sociales. Nos tra que nos soluciones, nos trajeron los problemas, nos trajeron soluciones. Claro, que quedamos todos paranoicos, claro. yo siento que mis datos están, no sé, en no. cualquier otro país del mundo. no vamos un corte, <risa> quédense del otro lado, que ya venimos con mucho más fuego, amigos de información. quedamos todos paranoicos bueno, yo quedé preocupado Cata. Eh, sí, quedé obviamente preocupado. ¿tendrán alguna digamos un, una, suerte, una suerte de cierre positivo o tranquilizador para nosotros los invitados? no sé queda ya el final la ronda de conclusiones o de mensajes que quieran eh, dejar les pedimos que apele, apelamos a su brevedad y los comprometemos a volver y a seguir charlando de esto y aprendiendo un poco y no me pongan caritas ¿eh? no, es un gusto en serio cuando quieran ningún problema yo creo breve, sí. breve. falta la pata legislativa ¿Qué sería? Sí. Le, le, le, marcos legales para mí, regulación para Beatriz, Pero hay proyectos. Pero hay que tienen que que en ley. en ley, claro. Más fácil. Pancas Con estudiador. eso... ¿Una ley del derecho al olvido De sería? todo. De todas las actividades y todos los daños que se producen a través de Internet, porque hoy la, la problemática es... Tiene un montón de, de problemáticas. entonces Beatriz... Bueno, yo creo que además de la pata legislativa, de un, un debate serio y profundo en el Congreso, porque uno a veces dice, bueno, legislar, y legislar cómo y con acuerdos fuertes, eh, pero es fundamental que el Estado tome cartas en el asunto, que tengamos una autoridad de aplicación rigurosa, porque tenemos una ley de protección de datos y nunca tuvimos una autoridad de aplicación que fuera efectivamente rigurosa, y algo importante, que el Estado se dé a sí mismo una política. Una política que incluye no solo normas, sino mucha inversión en proteger la información que tiene de los y las ciudadanas, porque el Estado además es el que nos tiene que proteger frente al sector privado. Entonces, si el propio Estado no nos protege... ...estamos en el horno. Me, me voy a desmayar lo que estoy escuchando de Beatriz. Eh. No sé qué estamos, hoy, estamos coincidiendo después de tantos años. Bastante coincidieron hoy. Sí, por, eso, por eso. Antes no coincidíamos... ...pero se ve que estamos más tranquilos, ¿no? Eh, ¿No? Coinciden en que es un problema... ...que hay que resolver urgente. Ninguna todos. duda. A ver qué Fabián la, la conclusión. Para mí lo más importante es la justicia rápida. El resto es lo de menos. Si los jueces se ponen más empáticos se solucionaría mucho más rápido. Uy, pero estás pidiendo y, un montón. Y si los abogados de Google eh, serían más lógicos y no se dejaran ganar tan fácilmente por Martín, sería mejor. A ver, le pido al director que enfoque a Beatriz, que es la que, la que me hizo más carita. ¿Te tengo que preocupar con el sí. RENAPER, con lo que pasó? Sí, sí te tengo que preocupar mucho. ¿Qué, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar con los datos de Yumi? y que te... no, con datos de todo, ¿no? Bueno, me a... Sí, pero te Muy... ejemplo. Los tuyos, Bueno, acá, que acá te... me están llegando datos de que Yumi. Que te eh. hagan una... un documento apócrifo y con ese documento después, bueno, podés sacar un crédito. O, qué sé yo, una sí, vida bueno. nueva de gente que, no sé, tarjeta de crédito, comprar... ¿Sabes cuántos una... casos hay de eso? ¿De doble Uf. identidad? Bien, por eso me dicen Yumi, porque me van a buscar y no me van a encontrar con ese nombre. <risa> gracias sí, a los tres por estar con nosotros. Sí, gracias a los tres, los comprometemos a volver a Fuego Amigo. La verdad es que ha sido un tema muy interesante. Muy interesante. Los volvimos locos, sí. locos, pobres, porque los sí. pasamos no no, con nosotros. Otro. También, sí, yo tengo la cabeza estallada, sobre todo me quedo preocupada. Vamos Pero me, me parece capítulo. que está bien que nos preocupemos. Yo Vamos bien. a hacer un capítulo 2, ¿eh? seguramente este tema, porque quedaron abiertas muchas ventanitas para sí, hablar de tanto igual me tenemos... Para sí, porque tengo que cerrar la ventanita de Fuego Amigo porque se terminó el programa. Ah, bueno. Chao, Eli, chau Mayra, chau a todos. Estamos nos esperamos mañana.